hola qué tal amigos muchísimas gracias por estar aquí mi nombre es henry pineda te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres y en esta lección te traigo una textura psicodélica en adobe Illustrator. Bienvenidos. bienvenidos en un documento nuevo vamos a crear un rectángulo lo seleccionamos y con clic y arrastrar ahí lo tenemos ahora vamos a dirigirnos al panel de muestras en el panel de muestras voy a quitar el color de trazo que no lo necesito y voy a colocar el degradado que viene por defecto dentro de ilustrador. En el panel de degradado voy a cambiarlo o voy a crear uno nuevo. En el deslizador voy a dar doble clic y voy a elegir un azul claro. Y en el otro lado con doble clic voy a elegir un azul mucho más fuerte. Ahora en este momento en el panel de degradado puedes elegir entre lineal y radial. Lo vamos a dejar en radial, voy a hacer control menos y voy a presionar la tecla G en el teclado para activar la herramienta de degradado en la parte superior tranquilamente lo puedes modificar más o menos para dejarlo ahí ahora en el panel de degradado lo voy a abrir un poquito más voy a hacer un pequeño zoom para incorporarlo a este degradado con clic y arrastrar una vez que lo hemos incorporado voy a crear dos degradados más repitiendo los mismos pasos en el panel de degradado voy a dar doble clic aquí ahora voy a cambiar por este color doble clic acá y voy a colocar este otro color si no te gusta el degradado, lo puedes cambiar, lo puedes invertir o lo puedes hacer lineal. Y eso ya depende mucho de lo que quieras hacer. Yo lo voy a dejar en radial y lo voy a dejar en la opción de invertir. En el panel de muestras voy a repetir el mismo paso anterior con clic y arrastrar para incorporarlo. Me dirijo otra vez al panel de degradado y voy a dar doble clic aquí para cambiarlo por un degradado mucho más fuerte. Voy a dejarlo ahí y ahora en el panel de muestras lo voy a insertar en este momento te vas a dirigir al panel apariencia, si no lo encuentras en la parte derecha te vas a ventana y vas a colocar apariencia, hemos creado nuestra primera apariencia que es el último degradado, ahora aquí siempre date cuenta que debe estar seleccionado el recuadro, vamos a dar un clic y en el, la apariencia que acabas de crear en este segundo relleno vamos a cambiar al segundo degradado y ahora vamos a crear uno nuevo y vamos a colocar el tercer degradado si te fijas muy bien en las apariencias tengo ya los tres degradados el problema que existe es que no puedes ver el uno con el otro y con el otro para poderlos ver debes obligatoriamente trabajar con el panel de transparencia si no lo encuentras en la parte derecha ya sabes no te vas a ventana y vas a buscar transparencia ahora hay algo muy importante que pasa en esta apariencia y lo voy a explicar así bastante efectivamente rápido no en el primer grupo te oscurece el vector en el segundo grupo en cambio lo va a aclarar en el tercer grupo que está aquí desde superponer hasta luz intensa va a darte a darte tonos eh, suaves en tu proceso de edición pero los dos últimos grupos me encanta muchísimo porque te permite crear justamente ese efecto que está ahí así que lo vamos a dejar en diferencia aunque esté un poco fatal el asunto pero si empiezas a manipular con clic y arrastrar vas a empezar a ver los cambios voy a elegir el segundo degradado en modo de fusión voy a poner igual, eh, diferencia. Y ahora voy a empezar a trabajar con la herramienta de degradado. Y estás generando esos, esa textura que tiene dentro de Illustrator. Esto simplemente es fantástico. Lo que tienes que hacer de ahora en adelante es probar, probar y probar. ¿Qué significa eso? Puedes elegir el primer degradado, puedes irte al panel de degradado y empezar a cambiar. Digamos que no me gusta ese color azul, pues empezar a intentar con otros colores. Puedes intentar por este verde, por los por quizás uno más rojito bueno como realmente te interese y si no te gustan realmente eh, esos modos de fusión tranquilamente los puedes cambiar en el panel de transparencia y con eso vas a seguir intentando vas a seguir probando y vas a seguir observando qué más cosas hay estoy súper seguro que esta lección te ha fascinado por eso te invito a suscribirte a mi canal activar la campanita para recibir nuevas notificaciones y nos estaremos viendo en una próxima lección ahí nos vemos muchísimas gracias